Me niego a prescindir de mi pensamiento Me niego a tener miedo de lo que hablo Me niego a que sean los rifles los que mandan Me niego a vivir callado y sin palabras Niego completamente a recibir el abrazo que me quiere dar la tristeza me niego completamente a soportar la oferta de amores raros y sin cabeza me niego a saber que todo ha acabado que el mundo donde vivía se ha terminado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 Bueno, y sabemos que la avaricia rompe el saco Que son peores de lo que hemos ya comprobado Que han llegado trayendo ruina y miseria Y se ríen de nosotros y nos producen histeria Me niego a prescindir de la justicia me niego a que esté vendida por avaricia. Que jueces estén a veces susvencionados, Castigando a los buenos y perdonando a los malos. Me niego completamente a recibir. El abrazo que me quiere dar la tristeza. Me niego completamente a soportar.